Soy Chus Domínguez, muchas gracias a los organizadores por invitarme o invitar al proyecto que represento, que es Territorio Archivo, y vamos a ver, voy a intentar abrir la página inicial del proyecto de, de la visualización en Internet, territorioarchivo.org, ahí está, vale. Eh, vale. Es un proyecto de archivo, yo creo que el nombre a mí me gusta... Eh, porque trata de, de ver el, el territorio como un archivo y también el archivo como, como de acercarse al archivo como que fuera también un territorio. Entonces eh, es un proyecto que, a ver, eh, nació. A mí me gusta, me gusta también contar siempre cómo nació este proyecto porque la Fundación Cerezales Antonio y Izcyna que está situada en un área rural de la, en un pueblecito como estabas contando antes de la montaña, de la premontaña leonesa. ...y tiene una vinculación muy fuerte con el territorio... ...me propuso, yo soy creadora de audiovisual... ...soy, esto es intrusismo dentro del mundo del archivo pero bueno, en cualquier caso también yo siempre digo que el, creo que cualquier construcción cinematográfica eh, en el fondo no es más que trabajar a partir de un archivo donde el director digamos decide un montaje y al final aquí en este proyecto lo que hemos hecho es abrir ese montaje a la población, entonces nosotros damos eh, proponemos y supongo que todos los archivos cuando se abren al público lo que proponen es eso hay una serie de documentos y tú se los cedes a la población para que cada persona realice el montaje que él quiera y ese es el esfuerzo, no yo creo, de ...de comunicar un archivo con la, con la población. Entonces, este proyecto es un proyecto colectivo donde ha participado mucha gente. Eh, como no voy, a no voy a poder nombrarlos a todos, ahí tenéis en la página, eh, por aquí tenéis los créditos del, del proyecto... Y bueno, está la fundación, ¿no? Antonino Cerezales, Antonino y Hay asesores como Jorge Blasco, que está aquí presente, eh, Araceli Corvo desde el, también desde el MUSAC. Y bueno, hubo más asesores, está Alfredo Puente en comisariado. Y hay una figura esencial que a mí me parece en este archivo, que veis ahí, que es la figura de los conservadores domésticos. Entonces, todo este grupo de gente que veis aquí... Es gente que participó en la primera fase del archivo y realmente son los habitantes de los pueblos que nos cedieron sus materiales para construir este archivo. Como vais a ver, en principio este archivo se basa en fotografías domésticas y vinculado a esas fotografías domésticas una serie de relatos que construyen territorio. Voy a tratar de irlo explicando poco a poco. Entonces, en este caso no, no podemos ver un edificio donde se alberga el archivo, sino que si quisierais ir al archivo tendríais que ir a los pueblos donde que forman parte de este archivo, ir por las casas y entrar en las casas, llamar a las casas y hablar con, lo, con la gente del pueblo que tienen sus fotografías allí en sus cajas, en sus carpetas o en sus repisas, o también que tienen sus propios relatos ¿no? y tienen su cultura. Y eso es lo que forma el archivo. Entonces, estas personas son las encargadas de conservar ese archivo, por eso son los conservadores domésticos. Esto también yo creo que hace... Que, por un lado, eh, estas personas son conscientes de la importancia que tienen sus documentos, pero también todo lo inmaterial, toda la cultura de la que ellos son depositarios. Y, a su vez, eh, no solo la importancia, sino la importancia que tienen, bueno, que tienen su documentación y también su, como digo, su propia subjetividad o su propia cultura. Luego, aparte, este archivo, bueno, hay más gente, tenéis ahí los créditos, y también me gusta esta figura que ideamos un poquito para representar el proyecto Territorio Archivo, donde veis una serie de núcleos interconectados. También es esencial que este archivo, es una... se habla aquí mucho de red, a mí me gusta la... La... decir que es ecosistémico, en el sentido de que son una serie de elementos que están relacionados entre sí. No es una mera suma de elementos, sino que el sentido del territorio, evidentemente, no es que hay una serie de personas, una serie de paisajes, una serie de infraestructuras, estructuras, una serie de subjetividades, sino que lo esencial son esas líneas que unen un documento con otro, una persona con otra un pueblo con otro, entonces digamos que se ha hecho como mucho hincapié en detectar esas conexiones y digamos todas esas relaciones que, que es lo que conforma un, un ecosistema de alguna manera, entonces empezamos como decíamos en un, un nodo que son estos seis núcleos de una población de rurales de León pero luego la vocación del proyecto es como seguir extendiéndose y vamos a ver si carga la figura inicial que supongo que visteis, entonces al, el proyecto an, tiene ese nodo principal, pero luego, por ejemplo, hay otro nodo, peque... <coughs> otro nodo que es curiosamente solo una población y es una villa, de Bra... Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Entonces, allí se ha desarrollado también el archivo, este, este proyecto de archivo. Hay ahora un nodo pendiente que tenemos en Portugal, ¿no? un grupo de poblaciones también rurales de Portugal que quieren incorporarse al archivo y estamos viendo a ver cómo es posible eso. También hubo un nodo que era un pequeño, un barrio en Santiago de Compostela, que también dependía de una subvención municipal que, bueno, al final no se concedió y, bueno, está pendiente. Pero no, yo creo que lo interesante de este archivo es que tiene la posibilidad de aplicarse a diferentes zonas de población, desde zonas rurales o zonas urbanas, zonas más grandes, zonas más pequeñas, y en cada extensión pues, vamos a van surgiendo problemas y vamos aprendiendo más resolviéndolos. Eh, vale. Entonces, si entráis en el archivo, lo que, lo que aparece es pues, un álbum fotográfico el archivo alberga, mmm, bueno, más de mil documentos, yo no sé tampoco importa la cantidad de documentos. Lo importante es que, bueno, están allí ofrecidos para que la población interaccione con ellos. Y, bueno, podéis... Sí, vamos pasando. Vamos pasando más páginas del archivo. El, el, como digo, a mí me interesa mucho eh, incidir en que no es un archivo de fotografías. Es un archivo que, sobre todo, tiene que ver con lo oral y con la cultura y con la subjetividad. Entonces, cada fotografía, como veis ahí, eh, lleva asociado un audio, que es una grabación. No sé si tenemos el, el canal. Qué curioso que solamente veo a un hombre y a un niño. No, uno no, hay dos. Aquí perdidín entre el lúpulo, hay, hay otro niño. Y aquí atrás veo como otro hombre será. Vale. Entonces, cada, cada uno de estos documentos fotográficos, nosotros nos hemos dedicado a visitar a la gente en sus casas. Esto es como muy importante en la cocina con ellos. Lo que hacemos es grabar lo que le sugiere esa fotografía y estamos con cada una de las fotografías que elegimos entre todos no elegimos fotografías en función de su valor estético o artístico, le insistimos muchísimo en eso no es un archivo de fotografías bonitas ni antiguas sino que es un archivo donde elegimos eh, digamos, entre los que somos los interlocutores de la fundación y la propia población, elegimos aquellas fotografías bueno, que quieren estar en el archivo, que la, la gente decide que estén en el archivo y que pueden ser más o menos representativas. Pero toda, cualquier tipo de fotografía, por mala... Que sea desde un punto de vista, si quieres, artístico o estético, todas tienen información, que es lo que nos interesa, ¿no? ir escuchando esas palabras. Luego, yo creo que lo interesante de este archivo es que, como os decía, es dar valor a la clasificación de todos esos documentos, pero desde el punto de vista de la propia población. Entonces, nosotros lo que hacemos es etiquetar y categorizar todos esos documentos en función de lo que la gente nos dice. Entonces, por ejemplo, aquí veis un término que aparece, que es importante, que son las folksonomías, que serían esas etiquetas que, que te van a permitir luego una búsqueda y, por ejemplo, esta mujer que estaba hablando de esta fotografía ha nombrado la palabra lúpulo y la palabra pelar, ¿no? pelar el lúpulo. Eh, esto pasa a ser inmediatamente eh, archivado y, bueno, eh, sin querer he tocado pelar y han salido las dos fotografías del archivo que están relacionadas con la palabra pelar. Todo esto lo que nos hace es nos da una una especie de mapa semántico del territorio que podemos encontrar aquí, en Foxonomías, donde veis las palabras, aquí hay una nube de, de no sería una nube de etiquetas, eh, donde veis las palabras que más han sido nombradas. Esto evidentemente depende mucho de la zona en la que estemos trabajando. Esto es una zona rural, la población está muy envejecida, hay mucha despoblación, y entonces sobre todo nos vienen fotografías que son de alguna manera muy antiguas, o bastante antiguas, y donde pues, las, fotografías las fotografías se hacían en las fiestas, en las bodas, en la huerta, pero bueno, hay todo tipo. Yo me acuerdo que una amiga decía que le gustaba mucho, porque antes, antes, de poner, antes no teníamos el glosario superior y la primera palabra que aparecía en la nube era África y la última era Zulu. Eh, bueno, son dos, dos palabras que han salido de ahí. Es curioso que esto te permite conocer cosas, que esto también yo creo que es muy interesante. Tiene, el archivo este tiene una vocación que, como os digo, es que... Es, hable la población, no es que hable el archivero buscando sus intereses, que no sé, podemos tener intereses a ver cómo es el mundo, el gen, cómo se ha representado el género en esta zona, cómo se ha vivido la represión, o cómo que estos, digamos que este tipo de archivos son muy interesantes, pero aquí lo que queríamos era que el propio territorio hablara de lo que realmente lo conforma. Y salen cuestiones que, bueno, ya hablaremos, cosas que nosotros ni siquiera hubiéramos podido plantear y que ni siquiera imaginábamos. Luego, en el glosario, pues tenéis todas las… un montón de palabras, pues veo ahí falangista, familia y farruco. O... bueno nosotros, mmm, Nos gustaban mucho los verbos que indican más que los sustantivos que, nos, que indican la acción, pero es muy difícil a veces ser consciente a la hora de seleccionarlo. Eh, bueno… Mmm, cada foto, a ver, voy a abrir esta, otra foto, veis que tiene también un montón de metadatos. Ayer lo comentaba también Ana Méndez, creo, de, ¿no? creo que es asesora del Ayuntamiento de Madrid, que había una propuesta y donde decían que era muy complicado porque cada fotografía que se archiva, es de cada documento, lleva un montón de datos, de metadatos vinculados y esto lleva muchísimo trabajo y también pensar cómo vas a describir esa foto para luego poder hacer búsquedas. Entonces, eh, no sé, está en concreto ya veis que lleva como etiquetas son palabras que han dicho la persona, cadenas, carro, era, trillando, pero en las categorías o en los descriptores, por ejemplo, aquí aparece trabajo, aparece labor, la labor agraria, esto requiere todo un trabajo de, por parte de la persona que está haciendo luego la, la catalogación, pero en función, siempre insisto, de lo que dice la foto, pero lo que dice la persona que es propietaria de esa foto. Entonces, eh, construimos un buscador, que es donde tú puedes crear un álbum y... ...donde puedes seleccionar los territorios... ...a ver por qué no veo, así... Ah, ...y, eh, bueno, donde puedes buscar... ...dentro puedes hacer algo que quieras en función de tal pueblo, tal zona... Que, ...donde hemos estado trabajando... ...si quieres buscar los autores... ...pero hay una serie de escritores que yo creo que son muy interesantes... ...que son, bueno, como los de contexto social que han salido en esta zona... ...no, pues muchos tienen que ver con las, con la, las celebraciones religiosas... ...porque son las, las celebraciones donde se hacían las fotografías tipos de actividad como industria, juego, socio, pastoreo y luego una serie de descriptores que hemos llamado subjetivos porque aquí sí que está, digamos, de alguna manera nuestra subjetividad diciendo, bueno, ¿cuáles son los temas interesantes que hay en este archivo? Y ahí veis que, o temas que creemos que, que, que están saliendo y que son interesantes de trabajar. Y son, eh, como veis, desde afectos, colonialismo, que es un tema que en la montaña de León nunca pensamos que fuera a salir, por ejemplo, o descriptores como, bueno, no sé, hay de todo. Hay, por ejemplo, uno que me gusta mucho, que es no foto, que es que si tú vas a hacer el... hay una serie de, de documentos que es que no, no tienen foto. ¿Por qué no hay foto? Pues porque la gente en los relatos nos habla de fotos o que han desaparecido, que no se hicieron. Entonces, de nuevo, son cosas que nunca hubiéramos encontrado si no eh, hubiéramos tenido esta perspectiva. Por último, hay una publicación en papel, pero también está, digamos que está en la web. Y bueno, podéis acceder a esta publicación. Sería un poquito como toda la conceptualización del proyecto. Y, y ya os digo que se puede consultar. Quería acabar, para acabar, poneros algunas fotos. Y si no, bueno, hablaremos más en el debate. Bueno, aquí estamos. Eh, yo esto lo pongo porque es muy, muy importante como que una institución... Nosotros, a veces, la gente no quería que fuéramos, pasó solo una vez... Quería venir, no quería que fuéramos a su casa, sino que vino a la, a la fundación y, y no funciona igual. Entonces, yo creo que es, inter, o sea, es importantísimo para este tipo de proyectos donde estamos hablando de, de memoria oral, de subjetividad, hacerlo en la casa y en la cocina de la gente. Y bueno, ahí estamos, es donde estamos grabando y seleccionando las... las las fotografías, aquí tenemos otra cosa que se ha hablado, no me da tiempo, pero aquí son las activaciones. Es verdad, un archivo no tiene sentido todo este trabajo de archivar, de hacer archivo para que luego se pierda y la gente no lo utilice. Y a veces lo utiliza como los expertos, pero la propia población no, lo, no, no llega a, a trabajar con el archivo cuando lo tiene ahí a su disposición. Entonces nosotros, eh, desde la Fundación, se han planteado una serie de activaciones, como por ejemplo un encuentro con improvisadores, desde Versolaris o improvisadores de otras zonas de España, que hacían esa improvisación eh, sobre, a partir de las fotografías que elegía el público, o bueno, se hizo una banda sonora, un... un digamos, un trabajo más escénico, colaborando con, con los chicos que, traba, que, están en la, que estaban en una escuela de música, una conferencia de Jorge Blasco, vale, vamos a pasar. A ver. Bueno, se hizo una exposición de todo el archivo, donde veis ahí que la gente está... A ver si... Bueno, podía haber. son copias, porque ya los que tienen las fotografías, como os digo, son la son los propios habitantes, se veía el archivo. Aquí, por ejemplo, están, esta parte de los afectos nos interesaba mucho. Entonces, muchas veces en los anversos de las, de las fotografías están estas dedicatorias que son siempre tan cariñosas y nosotros los, las extrajimos y las unimos aquí. Y bueno… Para acabar, en la exposición nosotros pusimos estas sillas que habían donado algunos de los conservadores domésticos y este círculo de sillas que representaba esta necesidad de, de diálogo dentro del territorio para crear territorio se utilizó también para hacer los filandones, que era una cosa que estabas comentando antes y que es una figura tradicional de la, bueno, de la cultura leonesa, donde en invierno se juntaban siempre todas las noches a hilar, de ahí viene la palabra filandón, en las casas, ¿no? eh, porque había menos actividad agrícola y las noches eran largas, entonces se solía jugar, juntar mucha gente en una casa y se contaban relatos. Entonces, bueno, es que se ha utilizado esta figura comunitaria para reunir a la gente que quiera de cada pueblo y trabajar con ese archivo y abrirlo a ellos. Eh, pues esto es una reunión que tenemos con Peñaranda. Una cosa que yo quería dejar también, que es un, un tema que, que luego hemos visto a partir, por ejemplo, de estas fotografías, es que es muy importante tener en cuenta a la población en todos los momentos. Y aquí es algo que se nos olvidó. En el diseño inicial del proyecto... Aquí estamos, digamos, la gente de la fundación, yo estoy por Skype porque esto era en Peñaranda, yo estaba, ese día estaba fuera, pero nos falta representantes de la propia población. Yo creo que esto, si un ayuntamiento o cualquier institución quiere, está pensando un proyecto de archivo, yo creo que es esencial que también representantes vecinales estén ahí presentes para también decidir qué es, cómo, cómo puede plantearse. Hicimos también un trabajo con chavales. Y no sé si me queda tiempo para poner algo de... Si no, lo pongo luego. ¿O era un vídeo? No. Ok. Muchas gracias.